No te Starfire fue peculiar. Caca Tulio, digamos las cosas como son. Como ya me Internet tiene que saber, ya hace unos días o buenos semanas, no sé, ve, una hueva si se ve la noción del tiempo se estrenó. I no Starfire y solo puedo decir que ¿What the fuck? Oh, oh, what the fuck? Y este cómic llamó mucho la atención, ya que este era una mierda. Y ya dejando de lado mi salud mental, vamos a analizar esta mierda para ver por qué esta mierda. Y debo dejar de decir mierda porque ya no va a censurar. Así que yo me callo un mes y empecemos. Chicos, ¿puedo preguntarles cuál es su héroe favorito? Piensan solo uno, ¿ok? Ahora checa. El personaje en el que pensaste es basura. No la hace. Tú no sabes de verdaderos héroes hasta que conozcan al mundo. El orgullo masónico. La historia va sobre esto, resulta que elige hija de Starfire, Mandy, Mandy Hasta nombre de amargada tiene esta tía Resulta que en esta historia Starfire es una madre tóxica Porque si sí, al parecer nos gusta mucho la gente tóxica Estoy viendo a ti, reboot de mierda ¡Te estoy viendo! Bueno, y dejándonos de esas cosas, pasan un montón de cosas que nos importan, la mierda, de que tiene problemas, universidad, bla, bla, bla. Yo vine por la acción, cocha tu madre. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. Yo luego de Starfire secuestra a Mandy, ven Starfire, Starfire que se muere, Mandy se acabó de desde la nada y mata a una conquistadora del planeta sin no esperar en su puta vida, incoherencias, todos felices, progres, bla, bla, bla, lesbianos, bla, bla. bla. ¡Sí! Historia, tío, me emocionaba y todo, macho. Que final, épico, eh. Buenísimo, buenísimo. En los personajes, creo que simplemente voy a escribir que el protagonista tiene la empatía de una patata frita. El personaje es insoportable, es infantil y simplemente te dan ganas de patearlo y que se vaya a tomar a la verga ¡Vete a la mierda! Además de que los personajes aquí son muy olvidables y esto será un personaje muy buenos como Starfire. Un personaje llega a ser agradable ni empático en esta historia. Están simplemente de relleno. Es lo mismo como ver un montón de insectos pelear. No te importa si ellos van a morir o no van a vivir. La verdad. Tienes razón lo no? que dice. Ah, por cierto, como si no fuera suficientemente progre que el personaje fuera gordo, también es lésbico. ¿Por qué? No me sorprende. ¿Tú? Con solo ver el tráiler te das cuenta de que esto no parece un cómics, parece una telenovela Y que te quede claro, esto no está hecho por DC telenovelas, está hecho por DC Comics Y DC Comics hace cómics No me digas, no me digas Porque yo veo esto, y de no ser porque está el logo de DC Comics Creería que esto lo ha hecho alguna cadena independiente que ha cogido derechos o algo así no está mal que quieran cambiar un estilo o contar una historia diferente Pero es que hacer esto chirría tanto con todo lo que demás hace que es muy extraño Intentando combinar este argumento mucho que sea. Algo más de cómic que esto se viera más como DC cómics hubiera estado mucho mejor. Sin lugar a dudas, este es uno de los peores cómics que he visto en mi vida. A ver, admito que no he visto muchos cómics y... Admito que no hay que ser tan malos porque este cómic sea algo que sea muy diferente a EP, pero la verdad, yo creo que no había que tomarlo tan en serio. Que quede claro, no estoy defendiendo esta cosa. Esto sigue siendo la mierda, ¿vale? Como pues si no lo habían notado, el mismo personaje de Mandy es una especie de reencarnación de la autora. No puedo decir esto. ¿No crees que esto pasaste un poco, amiguita? Batman, mira el tamaño de esas bolas. Oh yeah. You gotta get swifty in here. It's time to get swifty. Oh oh you gotta get swifty. Oh yeah. Take off your pants and your panties, shit on the floor, time to get schwifty.